En nuestros títulos orales, para ser más específico, en el número 64, habíamos abordado justamente el valor de las cuotas parte de los herederos dentro del tercer orden y al final de ese TIC, si ustedes lo recuerdan habíamos dicho que esto no había terminado esto iba a continuar con otras parientes pues justamente el día de hoy vamos a continuar y a cerrar esta serie de las cuotas de los herederos de los cuatro órdenes de sucesión justamente hoy, aquí en el TIC sucesoral la quinta y última parte de esta serie de el valor de las cuotas parte de los herederos ¡Los espero! Buen día mis amigos, te hablo Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del TIC sucesoral el día de hoy vamos a tomar un tema el cual ya ha sido abordado en los cuatro tips anteriores y que con este cerramos el ciclo del valor de la cuota parte de los herederos según los cuatro órdenes del código civil recordemos que hemos hablado sobre el primer orden que se refiere a los descendientes luego hablamos del segundo orden al cual se refiere a los ascendientes y luego conversamos sobre el tercer orden el cual nos ha llevado dos partes En el cual hablamos sobre los colaterales Y en este caso primero fue los hermanos y los sobrinos Y luego fue el cónyuge sobreviviente dentro de este tercer orden El día de hoy vamos a hablar ahora sobre estos otros parientes que vendrían a ser Aquellos colaterales que son diferentes al hermano y al sobrino por derecho de representación Hasta el sexto grado de línea colateral Que es lo que establece nuestras normas Dentro del código civil Mis amigos Entonces viendo este punto Hay que considerar que seguimos todavía Dentro del tercer orden Nos falta un orden más que es el cuarto Que lo vamos a definir en un solo artículo Es el hecho que Fuera ya de los parientes que hemos hablado En el tercer orden Léanse hermanos sea de doble o simple conjunción o también los sobrinos por derecho de representación Vendrían en este caso a falta de estos E incluso a falta del cónyuge Porque recordemos que el cónyuge también participa Junto con ellos de forma conjunta Dentro de la herencia En caso de existir un cónyuge sobreviviente Con vocación hereditaria Entonces si no tenemos ninguno de estos parientes que hemos mencionado entonces los próximos en ser llamados a heredar según la ley vendrían a ser aquellos parientes colaterales de tercero, cuarto, quinto y sexto grado hasta sexto es lo que nos permite la legislación venezolana estamos hablando de tíos, primos, nietos, perdón, sobrinos, segundos hay mucha variedad de parientes en línea colateral lógicamente para que estos puedan tener vocación hereditaria y puedan ser llamados a la herencia a participar deben tener los distintos documentos filiatorios que prueben justamente esta cadena de parentela para poder así disfrutar de los bienes que el difunto ha dejado y que estos pueden participar por ocasión de la ley y que esta persona que falleció no ha dejado ningún testamento Antes de hablar digamos de algunos casos prácticos que ya los tenemos acostumbrados en las distintas partes de este ciclo hay que hablar desde el punto de vista legal y en este caso hay que mencionar las disposiciones legales que el código civil establece para estos parientes del tercer orden diferente a los hermanos y los sobrinos por representación Para la participación de estos volvemos nuevamente a lo que es la lectura del artículo 825 del Código Civil Y para ser más exactos en su parte infine Vamos a leer el encabezado y la parte infine que es lo que nos interesa 825 del código hago la lectura textual la herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada se defiere conforme a las siguientes reglas Lógicamente los siguientes párrafos hablan tanto del segundo y el tercer orden que ya lo hemos abordado en los tips anteriores Al final, en la parte infine dice el 825 lo siguiente A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos sucederán al de cuyos sus otros colaterales consanguíneos. Simple. Si no hay ninguno de estos, es decir, parientes del segundo y del tercer orden, es decir, hermanos y sobrinos por derecho de representación, y además el cónyuge sobreviviente, entonces tendrán oportunidad de participar estos parientes. Además de ello, hay que mencionar también otras normas que regulan justamente la participación de estos parientes que estamos aquí comentando el día de hoy como son en este caso el artículo 830 el cual menciona lo siguiente cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos de los hermanos y sobrinos sucederán al de cuyos según las siguientes reglas primero él o los colaterales de grado más próximo excluyen siempre a los demás y segundo los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado ¿Qué quiere decir esto? En palabras más simples Primeramente, el número uno que indica que de haber otros parientes diferentes a los hermanos y los sobrinos por representación Si hay tíos, hay primos, hay tío abuelo, es decir, hay distintos parientes El que sea de grado más cercano según la línea de parentela es el que va a llevarse la herencia, valga la expresión los grados más cercanos parentalmente hablando del causante excluyen a los demás parientes de grado más lejano hasta el sexto grado según lo que establece y ese es justamente el punto número 2 o el ordinal número 2 del artículo 830 que estos parientes colaterales o la línea colateral llegará a su participación hasta el sexto grado comprobable y además de ello calculado porque les comentamos que lo que se refiere a líneas de parentela o sucesión, bien pueden calcularse según las normas del código civil que establecen, y obviamente vamos a digamos, hacer mención como son los artículos 20, 27, vamos a buscarlo por favor, como te digo, a pesar de esto ser una grabación, hay que hacer las cosas bien, pero bueno, Justamente haciendo entonces la búsqueda en el Código Civil, vemos aquí donde está el artículo que habla sobre el parentesco y el cálculo de la línea de parentesco y sucesión que están establecidos en los artículos 37 y siguientes del Código Civil, el cual el número, el artículo 37 menciona sobre el parentesco que puede ser por consanguinidad o por afinidad, es decir, ya nos da la clasificación del tipo de parentesco el caso del parentesco por consanguinidad se refiere a los vínculos de sangre que une a una persona con otra además de ello menciona que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y cada generación forma un grado si hablamos de generaciones, estaríamos hablando de grupos de personas que hayan nacido en cierta época. Por ejemplo, el padre sería una primera generación, el hijo una segunda generación, el nieto una tercera generación. El paso de una generación a otra, si por ejemplo del padre al hijo, vendría siendo en este caso un grado. Y si vemos las normas que aparecen a continuación, como por ejemplo el artículo 38, menciona que la serie de grados forma una línea, es decir, de hijo a padre o de padre a hijo, hay una línea, si hablamos de padre, hijo, nieto, seguimos en la misma línea pero aquí estamos hablando de tres generaciones o de dos grados porque pasa de padre al hijo, un grado del hijo al nieto, otro grado entonces ahí podemos hacer poder tener esa visión con respecto a cómo va a ser ese tipo de cálculo que se va a hacer con la parentela y esto en líneas generales, porque les comento que este tipo de temas con profundidad y con mayor detalle lo damos incluso en capacitaciones en modo e Learning y que a través de nuestra cuenta de Instagram, jcerronsociahat van a ver justamente las ofertas de cursos cuando haya justamente la oportunidad de ver este tipo de contenidos con respecto a lo que es el artículo 39, ya menciona sobre qué forma vamos a calcular los grados. Y en este caso no voy a hacer mucha mención con respecto a esto, porque esto más que todo es materia de derecho de familia. Y lo vamos a ver desde el punto de vista práctico cuando vayamos a ver las líneas de asociación que vamos a ver aquí en pantalla entonces, lo que más nos interesa es que en primer lugar, y esto hay que definirlo porque lo, lo vamos a conversar ahorita en este tip, y lo hemos visto en otros gráficos pero no hemos hablado desde punto de vista técnico, tenemos que mencionar y tenemos que definir, a qué se refieren a línea línea recta, línea ascendente línea descendente, por ejemplo si hablamos de las líneas de parentela y sucesión si hablamos de línea recta estamos hablando de la línea que forma parientes que descienden unos de otros en este caso, el hijo desciende del padre, el nieto desciende del hijo por lo tanto es una línea recta que se va a llamar línea recta descendente aquella que parte desde el padre hasta el nieto bisnieto tatranieto y así sucesivamente si hablamos de una línea recta ascendente estaríamos hablando entonces de la línea que forman parientes en los cuales van partiendo desde el nieto por ejemplo hasta el abuelo o el tatarabuelo, y así socialmente. Es decir, línea descendente va de arriba hacia abajo, partiendo del padre hacia el nieto tataranieto. Línea recta ascendente partiría entonces de abajo hacia arriba, desde el nieto bisnieto hasta el abuelo o tatarabuelo. Si hablamos de línea colateral, vendría a ser esta línea que une a diversos parientes que no descienden entre sí, pero que entre ellos hay un vínculo, y en el cual al momento de ver cuál es esa línea parental por ejemplo la pueden formar una, una, una línea colateral perdón va a ser en este caso dos hermanos porque estos dos hermanos van a descender de un pariente en común y la línea que forman estos dos parientes que son hermanos, dos, tres, cuatro o más ellos todos como tal forman una línea colateral son parientes unidos por la sangre, línea, eh, línea colateral de carácter consanguíneo los cuales de estos parientes no descienden entre sí, sino descienden de un Autor común y así sucesivamente podemos estar hablando también de los tíos, podemos estar hablando así también de los primos Todo este tipo de parientes son justamente parientes colaterales y esa es la mayor característica que este tiene Repito, con respecto a este tipo de temas y contenidos, obviamente se verán con mayor profundidad y mayor detalle en nuestros cursos en learning en el cual se encuentran en nuestras cuentas de instagram jcerrón piso que de los cuales siempre hay ofertas mes a mes así que estén pendientes de esas cuentas es menester mencionar otro artículo que se nos escapaba justamente del compendio de normas de lo que se refiere a los parientes de tercer orden en esta etapa de parientes colaterales de tercer hasta sexto grado les comento el artículo 831 del código civil menciona algo muy interesante que hay que considerar y es el hecho que dice los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción esto en otras palabras más sencillas qué quiere decir simple y llanamente que estos colaterales independientemente de su origen todos ellos van a participar en la herencia tomando los mismos derechos y además de ellos van a tomar la herencia por derecho propio es decir yo voy a repartir la herencia entre la cantidad de herederos colaterales de tercero a sexto grado que estén en, la mis, en el mismo grado porque recordemos que si hay parientes de un grado y de otro los más cercanos excluirán a los más, cercanos, a los más lejanos perdón. entonces en este sentido tenemos que considerar que la cercanía del grado y además la cantidad de parientes Si por ejemplo hay dos o tres parientes Yo voy a partir la herencia entre esos parientes Entre dos o entre tres Quedando un porcentaje o una cuota igual a Si son tres, a un tercio cada uno O si son dos, a un medio cada uno Y así sucesivamente Entonces, esto hay que tomarlo en consideración para estos parientes Lógicamente algunos dirán oye ¿por qué a estos sean de doble simple conjunción estos parientes si sí le dan por igual y no a los hermanos ya esto es consideración legislativa que incluso es de carácter antiguo lo que se refiere a la norma del artículo 828 del código civil que ya hemos discutido muchas veces esto obviamente data del de código civil de 1942 y obviamente tiene también antecedentes de muchos años atrás también al cual ya hemos comentado en varias ocasiones Bueno, vayamos ahora entonces al contenido práctico de este tip Ya hemos visto, leído y analizado todo el contenido normativo y teórico Que comprende el material del día de hoy Pero ahora vayamos a ver cómo se aplica todo esto que hemos analizado En la vida práctica o en una posible momento o caso práctico Vamos a ver con tres ejercicios o con tres casos gráficos Cómo se refleja esta normativa que hemos analizado Inmediatamente vemos el primer caso Aquí se encuentra ¿Ven? Vemos entonces el primer ejercicio que tenemos acá Y en el cual vamos a considerar que nuestro causante falleció sin dejar descendencia Debidamente reconocida Tampoco estaba casado Y además que su parentela ascendiente Es decir, padre, abuelos, bisabuelos Han fallecido además de ella hay que considerar que este, este causante, este difunto, o era hijo único, o tal vez sus hermanos hayan fallecido previamente a él, por lo tanto dentro del tercer orden, en el primer grupo, que eran los hermanos y los sobrinos, no existe ningún pariente, y por lo tanto entonces tendría que ser llamado el segundo grupo de este tercer orden, por llamarlo de alguna manera, que serían aquellos parientes, de tercero a sexto grado en línea colateral hay que tomar en cuenta un detalle y es el hecho que el sobrino por derecho de representación es un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad en línea colateral entonces hay que tener en cuenta que aquellos parientes de tercer grado son aquellos que son diferentes al sobrino que entra por representación que está debidamente estipulado en el código civil entonces según nuestra, nuestro gráfico tenemos aquí ciertos parientes que le sobreviven hay que hacer un cálculo de línea de parentela y sucesión ¿por qué razón hay que hacerlo? Más allá de determinar quiénes son herederos y cuánto le corresponde Porque si por ejemplo hubiese otros parientes de grados diferentes Nosotros tenemos que hacer el cálculo para saber cuál es el pariente más cercano Con respecto al difunto Para saber a quién le toca la herencia Y según la cantidad en cuántas partes yo voy a partir la herencia Porque recordemos que estos parientes se va a dividir la herencia en partes iguales Bien, entonces como podemos ver Aquí tenemos nuestro causante y en el cual nosotros para hacer el cálculo como establece los artículos 37 y siguiente del código civil menciona que yo debo partir para hacer mi cálculo debo partir desde el pariente en este caso el fallecido hacer el conteo pariente por pariente hasta llegar al otro pariente que en este caso pudiese tener vocación hereditaria en este punto entonces yo tengo que hacer el cálculo desde P que vendría siendo o mejor dicho, desde X que sería mi causante y en el cual haciendo un conteo por cada pariente veo cuántos son y además de ello el número que yo consiga le voy a restar 1 y ese va a ser el grado el cual yo voy a obtener justamente el grado de parentela veamos mi causante 1, el padre 2, el abuelo 3, T1 4, resto 1 quedan 3 significa que es un pariente colateral en tercer grado dentro de la familiaridad ¿qué pariente vendría a ser? tenemos en este caso que el causante el señor P vendría siendo el papá del causante y T1 y T2, porque prácticamente son dos parientes colaterales en tercer grado serían en este caso hermanos del papá del causante que vendrían a ser entonces tíos del causante entonces el tío 1 y el tío 2, parientes colaterales en tercer grado con respecto al causante, parientes consanguíneos, los cuales al haber dos, significa que yo voy a partir la herencia en dos partes iguales lo cual sería un medio para cada uno ahora vayamos al segundo ejercicio o al segundo caso si no pudieron comprender un poco la temática del primer caso pueden volver a repetirlo, pongan esto al video lo repiten para volverlo a ver o si no, sigan por acá que de todas maneras vamos a seguir haciendo nuevamente la, este tipo de metodología para que ustedes vean de qué forma es que se realizan estos cálculos de parentelización repito, para estos cálculos la normativa que los establece son los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Civil Venezolano Bien, veamos ahora el segundo caso En este segundo caso, este causante tenía la situación igual que el caso anterior Pero en este, en este caso ahora, resulta que para poder, sobre, para le sobreviven tres parientes En este caso, un pariente T1 un pariente T2 y un pariente de nombre R para el causante ¿qué grado de parentela son ellos? hacemos el mismo método partiendo desde X que es nuestro causante que está en cuadro rojo identificado partiendo de ahí nosotros vamos a contar cada pariente el número de parientes y determinado el número de parientes a ese número, a ese valor yo le resto 1 y así consigo el grado correspondiente Va, Veamos otra vez X, un pariente P, dos parientes El abuelo, tres parientes Tronco común, hay que considerar esto Cuando hagamos el conteo Desde el señor X hasta T1 Que es el otro pariente Tengo que hacer el conteo Y tengo que considerar el tronco común bajo hacia señor T y luego bajo hacia T1 cinco, cinco parientes que separan entre el causante y el pariente que yo estoy queriendo descubrir resto 1 cuarto grado es decir que este es un pariente en cuarto grado con sanguíneo en línea colateral ¿quién vendría a ser en este caso este pariente? si P es el padre del causante T y R son los tíos, porque son hermanos del padre del causante, vendrían siendo tíos del causante. T1, T2 y R vendrían siendo primos. Estos primos, que en total son tres, dos por parte del tío T y uno por parte del tío R, por decirlo de esta manera, yo voy a dividir la herencia en tres partes iguales. Para el tercer y último caso que vamos a presentar como han visto justamente la dinámica ha sido la misma la metodología es la misma pues no va a variar para nada para el siguiente caso que vamos a mostrar aquí a continuación pueden ver es, se ve un caso muy complejo se ve digamos bastante enredado pero cuando vayamos a hacer el análisis se van a dar cuenta que no lo es tanto al momento de hacer los conteos tenemos una línea hereditaria bastante compleja señores y en el cual vemos que hay muchos parientes incluso con posible vocación hereditaria pero hay que determinar si algunos de ellos tienen, parentes, si tienen un grado más cercano con respecto al causante o no entonces para poder determinar porque hay un señor de nombre B que todavía sigue vivo hay tres señores que tienen el nombre T1, T2 y T3 y hay un jovencito que tiene el nombre de H minúscula el cual nosotros necesitamos corroborar quiénes son ellos para poder dar, en este caso, la respectiva herencia a quien le corresponda Entonces, para ello, nosotros necesitamos hacer nuevamente ese cálculo de parentela En el cual ya lo hemos hecho en los dos casos anteriores Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Cuál es la parentela de B con respecto a mi causante X Vamos a hacer el conteo pariente por pariente Vemos cuál es el número y restamos 1 Bien, X, un pariente P, dos parientes A, tres parientes Y, cuarto pariente, tronco común recordemos que el señor Y de él provienen todos los demás tronco común B, 5. resto uno pariente colateral en cuarto grado ¿Quién es este pariente? si P es el papá del difunto a es el abuelo del difunto y B vendría siendo hermano del abuelo del difunto B vendría siendo un tío abuelo es un tío abuelo vayamos a ver los otros parientes ahora vamos a ver la parentela entre X y los tres T T1, T2 y T3 X, un pariente P, dos parientes A, Tres parientes. Tronco común. T. Cuarto pariente. T1 o T2 o T3. Cinco parientes. Resto 1. Cuarto grado. Significa que T1, T2 y T3 son parientes colaterales consanguíneos con respecto a mi causante, el señor X. ¿Quién vendría a ser estos parientes ahora? Si el señor P. Es el, hermano, es el padre de mi difunto y el señor T es el hermano del padre el señor T venía siendo el tío por lo tanto T1, T2 y T3 venían siendo primos del causante parientes colaterales en cuarto grado con respecto a el causante bien, ahora vayamos por esta otra línea tenemos entonces que determinar cuál es la parentela de H1 de H1 minúscula con el señor X vayamos a ver X, un pariente P, dos parientes, tronco común H, tres parientes H minúscula, cuatro parientes H1, cinco, menos uno Cuarto grado también Entonces, este también es un pariente en cuarto grado En línea consanguínea, colateral Él vendría siendo quién? si H es hermano de X H minúscula es sobrino de X H1 vendría siendo un sobrino nieto señores entonces todos ellos tienen el mismo grado es decir, son parientes colaterales consanguíneos sanguíneos en, quinto, en cuarto grado son en parientes colaterales en cuarto grado ¿quiénes son entonces? un sobrino nieto, un tío abuelo y tres primos van a ser herederos del señor X tomando una porción de un quinto para cada uno porque son cinco herederos, cinco herederos que van a partir la herencia por partes iguales recordemos las reglas que establece los artículos 830 y 831 del Código Civil que menciona justamente que el que tenga grado más cercano excluye a todos demás todos están en el mismo grado, por lo tanto todos están dentro del mismo derecho además se encuentran dentro del límite que es hasta sexto grado y además de eso no importa si es de simple o doble conjunción los parientes que están participando acá tienen los mismos derechos y por lo tanto toman la misma porción es decir la cantidad de parientes que haya será la misma cantidad de partes en la cual yo voy a partir la herencia mis amigos entonces con todos estos casos estos análisis que hemos visto estamos cerrando por fin el tercer orden de sucesión Hay que comentar algo más Dentro del Código Civil hay un cuarto orden Ese cuarto orden, lo que podemos decir acá es Que ese cuarto orden está establecido en el artículo 832 del Código Civil Solamente voy a hacer la mención Porque quien va a ser el heredero dentro de este cuarto orden Es el Estado, señor a falta de todos los herederos ad intestato designados en los artículos precedentes los bienes del decuyus pasan al patrimonio de la nación previo al pago de las obligaciones insolutas es decir, que el cuarto orden de sucesión será en este caso del Estado el Estado como garante y además de ello como último heredero dentro de los cuatro órdenes tomará la herencia sea por la circunstancia que los herederos que iban a ser llamados renuncian o no hay ninguno a la vista sino simplemente no quieren hacerse cargo de la herencia el estado se encargará de la herencia tomará la herencia y además de ello va a estar encargado de pagar las deudas que estén pendientes por eso dice el pago de obligaciones insolutas es decir, va a pagar las deudas que estén pendientes que haya dejado el causante pendiente y que por lo tanto él se va a encargar por completo como justamente lo hiciera un heredero. Ojo, el hecho de que no haya ningún tipo de heredero reclamando según los tres órdenes previos, no quiere decir que el Estado entre inmediatamente, no, para esto tiene que llegar a ser un procedimiento de herencia yacente es un procedimiento de una solicitud judicial en la cual a la falta justamente de herederos o de interesados o que esto haya renunciado, la persona que tenga conocimiento este y que tenga interés sobre este, sobre este patrimonio y no tenga la cualidad de heredero, puede en este caso notificar al tribunal de primera instancia civil o tribunal de municipio para que se realice un procedimiento de herencia decente donde la figura del curador va a ser el protagonista de este procedimiento judicial lógicamente este tema es muy largo y complejo me gustaría saber de parte de ustedes aquí en la caja de comentarios si ustedes desean que yo pudiese tener la oportunidad de hablar sobre este procedimiento judicial de herencia yacente que es el que hace posible que el estado pueda participar y entrar en la herencia del causante y llevarse esa herencia para su acervo entonces esto es lo que podemos decir hasta acá mis amigos con esto cerramos el ciclo de la cuota parte de los herederos en los cuatro órdenes de sucesión mis amigos es un gusto haber podido tratar y analizar este tema como pueden darse cuenta ha sido bastante largo, es muy extenso pero era necesario hacerlo por esta vía y además cinco capítulos de este ciclo que por lo tanto me quedo yo bien servido por ese lado Solamente les puedo decir y llegar a unas conclusiones. De todos estos casos que ustedes están viendo, fíjense que hay bastante diferencia. Por eso siempre digo y ratifico algo que ya se convierte en un tema y en un eslogan. Las sucesiones, mis amigos, son únicas. Jamás serán similares unas con otras. Mis amigos, denle like a este video si te gustó. Activa la campanita de notificaciones Suscríbete al canal Por favor, apóyanos con nuestro trabajo Aquí en la plataforma de YouTube Y en las redes sociales Les habló Juan Carlos Ron Que tengan todos un buen día Hasta aquí el Tit sucesoral de hoy